uno dos tres. Ay, ¿qué fue eso? qué Hey guys. Hey guys. Hey guys. Bueno, hoy día comenzamos con un desayuno en el piso 17 para despedir a este hombre. ¿Por qué te va a ¿Alguna mala cara? ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo te puedo explicar la cantidad de dinero que me pasó? <risa> Compadre, no vamos a echarte de menos. Con JP llegamos como a eso de la misma fecha a esta empresa. Para los que no saben, yo trabajo en Enter, él trabaja en Enter. Sí, ya me estoy yendo. Son mis últimos minutos acá. Gracias. es. Y luego emprender el rumbo como río caminando hacia el sol que se va ocultando y eso. a mí me lleva la atención este tema bueno, porque es como que uno igual hace como mucha re, mucha amistad con la gente pero igual hay que priorizar ciertas cosas y además que en realidad entre comillas vamos a perder la cotidianidad pero de aquí nos volvemos no, no a ver obviamente supuesto. yo quiero porque yo muchos lazos acá en el además que quedamos pendientes que tenéis que enseñarme a jugar catanes ya sería parte de mi sexta generación de niños que aprenden a jugar cada Sí, mucho éxito contadero sin querer, este vlog se ha transformado en un tributo líquido. Oh, muchas gracias. Lo voy a viralizar entre todos mis amigos. <risa> Para que se suscriban al canal del señor Babilonia. Lo único que voy a decir es que cada vez que suene bonito y sensual, voy a viralizar entre. todos. Pero testament también. Suerte. 21 de abril como habían prometido la otra semana fue un día de no hacer nada estoy con una tos horrible no sé cosas así y quise cocinarme y me quedé sin casa y que fui a contar ya ya lo explicaré tengo espacio en la cocina para poner una cocina completa. Me digo a cocinar cosas que se puedan hacer todas juntas de una porque solamente tengo un plato y eso es todo lo productivo que hice día. Y no creo que haga más. ya estaba un poco cansado de estar descansando en la casa no sé si eso es posible pero felizos me vine para acá para la quinta normal porque literalmente viví a un metro de la quinta normal por cuatro años y nunca vine siempre quería venir siempre me llamó la atención la quinta normal que tuvieron metros si fuera nombradas las canciones por qué no conocerlas? nunca había venido por eso estoy acá más bonita la guitar normal súper familiar súper viola un poco de ham ahí había muchas cosas como me apotaba, pero bueno bacal. igual pensé, pensé que el, de el, el museo de ferrocarril era más bacán. me decepcionó un poco pero eh... Hoy no venía al Mosquito desde como el 2015 ¿verdad? Y el Cheesecake de Fruto Rojo sigue siendo el mejor Me llama la atención que encuentren que los últimos blogs han estado súper relajados Me llama la atención no porque no sea así, eso sí Lo mucho que me cuesta salir de mi zona de confort Se ha notado que los bloques han, han estado cómodos Y salir de la zona de confort eh, es súper es, es es raro ¿verdad? Eh, lo que estoy tratando de decir acá es básicamente Hoy día salir de la zona de confort no es prioridad Mi prioridad ahora es volver a sacar un blog tres veces a la semana Cuando tenga dominado ese tema voy a pasar al siguiente Que es grabar mejores cosas, mejor edición, ponerle más pino Y después seguir construyendo desde ahí pero bueno, mucho éxito JP, en lo que se te viene. Hasta acá va a llegar el 296, el miércoles es pago, así que por favor dejen sus preguntas o comentarios. Agradezco mucho las recomendaciones y lo que quieren ver ahora. Por ahora llegamos hasta acá, yo voy a seguir editando. Charlie, Charlie te veo problemado hace rato con los panes. Es que es complicado, es ¿eh? una situación bien. No, no está acostumbrado a ese tipo de pan, te caché. Sí, es muy, es muy grande el pan. Mm.